Hola, hola, buenas a todos, aquí Summer comentando Un día más en la taberna y hoy volvemos Con Total War Warhammer 3 Nuestra campaña los reinos ogros Este va a ser nuestro capítulo número 34 Vamos a luchar Contra Miao Jing y Su ejército de refuerzos, ya dijimos que este Iba a ser un combate bastante complicado Pero es que es Nuestra punta de lanza Si perdemos este combate nos van a pasar por encima En el resto de las regiones Así que vamos a librar la batalla Vamos a tratar de hacer todo el daño posible Y a ver si más tarde somos capaces de contenerlos Pero vamos, está complicado Encima el, el general, hoy, yo Está un poco enfermo, estoy enfermo y, y me va a costar un poquillo Pero bueno, se intentará ¿Por qué la guerra no descansa? Solo tenemos que saber Y aquí está Ah, bueno, a ver Mínimo, mínimo No nos van a hacer el sándwich lo que pasa es que el segundo ejército que tiene que llegar, que llegará en unos cuantos minutos, claro, tiene ahí tropecientos eh, carros de esos con y eso va a ser, bueno, una locura. Vale, a ver cómo lo podemos hacer, Es que no, no no, vamos a poder competir Tiene un montón de caballería los, los grandes centinelas Esto va a ser un abuso Vale, vamos a tratar de colocarnos Si no, aquí en este lado Un poquito porque aquí tenemos esta Cresta de aquí Bueno, no lo sé A lo mejor nos se da cuenta en este otro lado en Posicionarnos aquí en la izquierda Porque ellos ya vienen Con cuesta Sí, creo que mejor este lado <coughs> Bastante mejor Vale, pues vamos a posicionarnos ahí, vamos a meter nuestros escupefuegos, el tirasobras y a ver el daño que podemos hacer. Los protegeremos bien con la. con la bola de ogros y a ver qué podemos sacar. Bueno, este ejército no tiene muchos proyectiles, es más caballería, pero claro, un, una buena carga o un buen par de cargas nos puede hacer mucho daño. Veremos, miedo me da... Claro, es que tenemos este ejército que nos va a cargar y nos va a reventar. Y luego, en cuanto llegue el otro, van a empezar a disparar, ¿eh? Ahí, bum, bum, bum, bum, bum. Vale. Ok, pues el lado derecho no, porque eso es... Súper <coughs> bajo para nosotros. Vale, vamos a coger sin duda. Vale, comenzamos despliegue. Seguro. <coughs> vale, el único punto aquí es que tienen el... ...el bosque para esconderse, pero bueno. Vale, vamos a... eso es. Vale, y en vez del 1 lo vamos a meter en el 6. Vale, perfecto. Y ahora nos ubicamos... Sí, vamos a cerrarnos bastante... Vamos a cerrar mucho, mucho, mucho las filas. O sea que... me refiero... ...que tengamos espacio para luchar... Pero que tampoco... Vale Vale, esto grupo 1 seguro Esto lo vamos a meter en el 3, me gusta Vale, vamos a meter 4 unidades así por detrás Vale Exacto Estas 4 en otro grupo Vale Vale, vamos a meter aquí en este flanco Eso es Vamos incluso a... Exacto. Adelantar esto un poquito. Así. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a bloquearlo aquí. Así. Ay, por Dios. Vale. Y este aquí. Como eso. Es un poquito... Como punta de lanza. Así. Ah, Entonces con esto ya derivaremos a ver dónde vengan y vale, tenemos más o menos margen. Me gusta. <coughs> Lo que no sé es si tenemos poca potencia para aguantar una carga. Vale, vamos a meter esta aquí. <coughs> Así, algo más anchos. <coughs> Bueno, si vienen por el centro, colapsamos No pasa nada eh, ¿A quién no se nos hemos llevado para acá? Vale, el uno y... Estos Vale, perfecto Ahora sí, vamos para allá Tranquilidad Vale, vamos a dar un poquito de caña ¿Vienen para nosotros? No, qué cabrones, van a esperar A que lleguen los refuerzos Para venir Podemos acelerar todo un poquito A ver, mira. En estático tal y como estábamos Vamos a ganar un poquito de la colina Pero no llegamos aún Ni del lago. <coughs> vale, un poquito más Uy, buah Vale, ya empiezan los movimientos Con esto ganamos un poquito más de la colina Pero ya está ¿Llega él antes a dispararnos a nosotros? Estaba esperando los refuerzos. Madre mía. Vale, la que se nos va a venir encima. <coughs> ¿Llega a disparar? La madre que me trajo. Vale, a ver. Pues claro, y aquí no llegamos... ¡Get que ¡Más sesion! va! Es que esta no tenemos Nada que hacer antes de empezar no, es que hemos colapsado antes de empezar a pegarnos tú. <coughs> Qué va, vaya destrozo tú. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¿Qué? O sea, ¿cómo contestas eso? Rey, que eh, no... Y la mia Jin que está en 49 no tiene sentido el daño que me no va a hacer. Que va, vaya chorreo Wind, Imposible <coughs> Y a parar el fuego de todo <coughs> Que va, tiene una cantidad de daño brutal Nada, nah, no hemos podido hacer no, Absolutamente nada acelerado pero derrota decisiva apestas a derrota, un olor mucho más pestilente que el de la gran inmundicia, dios mío Nah, no, es el o sea tal cual ha sido el momento crítico de la campaña, le hemos tocado las narices a Katai, se nos ha girado y ha dicho venga te voy a dar yo para el pelo y, y yo creo que nos va a entrar hasta la cocina o sea es imparable este ejército literalmente poco vamos a poder hacer contra esto. Madre mía, madre mía, madre mía, qué peligro. Vale, a ver, necesitamos una situación global del mapa para ver cómo podemos contrarrestar esto. Pero yo creo que va a ser derrota, derrota, derrota, derrota. Madre mía. La verdad es que la cantidad de tropas que tiene es indigente. Y ya hemos empezado mal desde el. Principio o no, no se entendió del todo. <coughs> bueno, no se entendió del todo, no. No comprendimos del todo la mecánica de. de los campamentos. Y la hemos desarrollado muy tarde. Pero muy, muy tarde. <coughs> Oye, lo ideal es eso. Que tengas los ejércitos ahí. ¿Ves? Mira, derrota decisiva. Pua. Aceptar. Vale, nos han capturado la torre. Seguirán avanzando hacia nuestras tierras. Vale, este es el otro problema. Eh, y este es un ejército solo, nada. Autoresolvemos. Pua, es que esto no va a parar. Autoresolvemos. Nada, nada, nada. Bueno, <coughs> Villarruinas. Y ya desde aquí, desde Villarruinas, puedes em... empezar a expandirse. Nada, nos van a capturar todo. Vale, Postes de flujo. Los oráculos de Zench. Robada por el enemigo. Fox muerto en combate. Muerto en combate asentamiento perdido perdido campamento destruido <coughs> vale puh. no puh. es que aún así tres turnos creo que no llegamos a defender esto o sea me refiero llegamos porque somos capaces de ubicarnos pero nos van a destruir. ¿Cuántos tenemos? Un punto. ¿Qué le estábamos subiendo a este? No me acuerdo. No, creo que ya tiene todo lo interesante subido. Inmortalidad, no los con espada visceral. Vale, vamos a meter puntos de vida. <coughs> bueno, armadura y liderazgo no está mal, ¿eh? Venga, armadura y liderazgo, me gusta. Podemos avanzar más. Plan, this. This vale. Vale, vale. Más es que plantar un campamento así de gratis. Vale. ¿Dónde tenemos nuestro cazador? No, este no es. Este es nuestro Vale, vamos a hacer que viaje rápidamente hacia acá Sí, vamos a movilizarlo hacia allá Vale En el pico de los Yetis Podemos meter esto Cuatro turnos pues Vamos a suponer que nos da para defenderlo y en el campamento que hay Uf, vale Gargantúas Bueno, uno, bueno Vale, me parece correcto Menos de eso que nada Valle de los titanes por 500, dos turnos Vale Esto está subiendo Aquí en el bocadilla más es este, que hay? Reclutado ya. Bueno. Vale. Bueno, es un ejército, está bien. <coughs> el señor no se ha movido. ¿Quién? Vale, eso ya lo sabíamos. Otro señor guarniciado sin mover. Vale, pero este tiene razón de ser, de que esté aquí. Aunque no deberíamos perder turnos. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a movilizarlo. Mínimamente... Vale. ¿Qué es esto? Contratar mercenarios. No. Vale, vamos a tirar... Una pequeña bendición que nos de ataque. Eso es. Mejor porque si no, se van a venir tortas aquí y no vamos a estar preparados. Vale, ¿qué más? No, estamos bien. Vale, fin de turno. A ver cómo lo gestionamos esto. Les toca a Katai, tratado de paz, te lo compro. <coughs> wow, vale, pues este es el punto crítico. Ahora sí, o sea, ¿es que es esto o derrota? Derrota de la campaña en general. <coughs> Dios, es que es un ejercitazo, O sea, tiene, es una nube de mugre volando hacia ti... 30.000 flechas, virotes Bolas de cañón Y hay que ir corriendo a por ellos Cargar Y llegar a cuerpo a cuerpo, vamos A las manos lo más rápido posible Uf, bueno Bueno Vale, está bien, podemos usar mucha cobertura Meternos en el bosque y tratar de salir por algún lado Hacer una en bosque cada utilizar esta roca de aquí para girar por este lado, ¿vale? Podemos movilizar un pequeño destacamento por ahí mientras acampamos en el bosque. Bueno, aunque él también saldrá a buscarme también. Bueno, veremos. Veremos, veremos, me gusta mucho la idea de entrar todos aquí por el bosque y sacar a algunos por allí y luego otros directamente corriendo por el cuello de botella. Todo depende también mucho de dónde se posicione él porque si se va a posicionar por aquí para esperar su otro ejército pues ahí podemos tener problemillas pero bueno podemos meter esto aquí con los noblars y hacer un, un una distracción mientras avanzamos con todos los ogros por el otro lado, me gusta me gusta me lo voy a quedar ¿eh? me lo voy a quedar Vamos a meter a los noblas como carne de cañón ahí aguantando y el resto a correr. Como nos gusta, poco pegarnos, ¿eh? <ríe> Vale, Vale, vale, vale, vale. Es que tiene muchísimo proyectile ¿eh? No van a aguantar nada los noblas, tú. ¿Vale? Está súper bien, tú. Además, por aquí puedo salir. Uf, no sé, no sé yo si esto es... Caminable, eh. Vale, de todas formas, lo dicho. A ver. Todo para atrás. Vale, más separados, eso es. No. Vale, incluso más separados. Vale. Tú, tú, esto es el grupo 6. Ay, esto en el grupo 6 Vale, fijamos Eso es Y aquí estamos bien Cogemos bastante trecho Me gusta, vale, ahora Los nobles. En pelotón pero con espacios Vale, o sea, me quedo estos cuatro así, Fijaos, en el grupo 1, me gusta. Voy a meter este por aquí detrás. Porque luego ya ha llegado el momento. <coughs> Apoyaremos donde haga falta. Vale, vamos a añadirlo al grupo 1. Perfecto. Nuestro Gracientus. Vale, aquí en este costado está bien, porque yo lo que quiero con Gracientus es <coughs> rotar hacia allá con toda la gente. Uf, es que este lo puedo ubicar aquí. Lo que es que no sé yo hasta qué punto esto es Invisible, entre comillas, para ellos Pero me gusta Teniendo en cuenta que tengo mucha movilidad, vamos a meterlo en el grupo 2 Vale, está en el 3 <coughs> vale. vale Vale, vale, vale, Vamos a meter aquí A tres grupos O sea, tres batallones de ogros Vale, y luego todo los demás lo vamos a meter por aquí Menos, más agrupados que estamos recogiendo ay dios mío, que el grupo 6 lo hemos movido vale aquí eso es venga y ahora todos estos eso es, aquí pues para vosotros aquí abajo también vale vale vamos a hacer un grupo 5 este me lo voy a llevar más al 9 que lo tengo más cómodo para llegar vale y este otro grupo de 3 por aquí vale pues grupo 5 es el que irá de cara por aquí Dios, por aquí se puede pasar Van a tardar como muchísimo, ¿no? Me los llevo mejor aquí Y podemos cruzar directamente ¿Vale? ¿Vale? Iniciar batalla Al bosque Vosotros ya corriendo para acá El grupo 4 Oh, mierda No lo hemos pasado para allá Vale Hola, pues menos mal. No llegamos, o oh, sí, venga. Y bueno, tengo muñecas aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dime que caen, dime que caen vale hay dañito ahí, me gusta me gusta, él no me está disparando tenemos súper poco rango en verdad Uy, oh, esa la paraste con el pecho, eh rey Venga, un buen lanzazo ¡Opa! ¡Oh! ¡Maravilloso! Vale, ahora con los refuerzos Él sí que se va a volver Quiero ir para adelante Sí, quiero ir para adelante Siempre cometo el mismo error de pensar que ellos van a querer venir y no, no pasa, tío. Nunca pasa. Venga, diente de oro, vamos, rey. <coughs> Vale, vamos a reagruparnos aquí con la peña 5, vale, grupo 6 Venga ya ahí en el costado Lo que tenemos que hacer es medio medio coordinarnos Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, lo que tenemos que hacer eso: es con este vamos a cazar a esta. Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Venga ahí... Ah, eso es, eso es, eso es... Como animales. venga, venga, que os bien de cara vamos ahí eso es, nadie o adelante, sea, pa o sea, nadie parado aquí de hecho, llegamos dale, dale, dime que le das el lanzazo de tu vida, rey toma ahí vale Vale, vale, vale, vale. De hecho, grupo 9 aquí. Venga. ¡Dios! ¡La que le ha caído en un momento! Venga, ese vigor. Venga, podemos o qué? Venga, volvemos. Venga, carga de cara. Uy, ¿por qué? ¡Ay, Vale, no salto un mal cazador. Eso no es la mejor de las señales. ¡Oh, oh, oh, oh! oh venga! O sea, tienen muchas unidades liberadas. Nosotros tenemos mucho comprometido ahí en medio sin realmente trabajar. <risa> <risa> Venga, a la vuelta, claro. Es que un gran centinela de esos... Te asumes mucho. Bueno. Nah. Nah, aquí se perdió, bueno aquí no, en anterior, pero vamos, se perdió la campaña. esto no lo podemos frenar ya. Han herido a nuestro nah, general en la refriega y se lo han llevado de allí, mi señor. para los guerreros les afectará muchísimo la pérdida. Ya está listo. En <coughs> fin. No, no tiene más Quedan los tirasobras, literalmente tirando las sobras Buah Finalizar batalla Vale, pues Este va a ser El fin de la campaña Decidido No, no vamos a luchar por Continuar Yo creo que han sido 35 capítulos Si, sí, no bueno, esto es 34 a lo mejor. Sí, creo que sí. Hostia, pero ya nos han pasado por encima. Es horroroso. O sea, no vamos a ningún lado ya con esto. Está complicado, está complicado. Vale. Vale, sí. Destrozados. Recompensas. Vale, por el norte no nos atacan más Unirse la guerra contra Zeng Paus, venga, M1 <coughs> Oh, aquí que ocurre Unirse la guerra Que no quiero yo entrar en guerra contra esta gente Vale, 55. Venga, venga, venga, venga, venga, venga Vale, claro, para recoger alguno de los ejércitos de nivel 1, nivel 1, maestro carnicero, bestias, liderazgo, ataque cuerpo a cuerpo o defensa, ah bueno, no tenemos ningún otro señor, no, el resto están todos heridos, muertos, vale, pues vamos a recortar este, Buah, es que nos han matado hasta el cazador. No, y no tenemos aquí han querido venir bueno, no, pero se están preparando uh, vale vale, vamos a esperarnos a ver si es posible luchar aquí no creo que vaya a ser posible, pero todo puede ser. Vale, nuestro cazador por donde anda ya. Vale, vamos a mandarlo para allá. Al 50, tío. Al 50 la Ollin. Es que es brutal. Brutal, brutal. Nah, y esto nos va a entrar por aquí, pero vamos. Como alma que lleva el diablo y va a ser imposible. Vale, vamos a refugiarnos aquí. Vamos a ver si podemos ganar reclutar tropas. Pua. Claro, y no puede ser instantáneo. Obvio. Vaya, tenemos que. Tenemos los dientes martillo y puño de hierro. Vale, esto tarda un turno. Vamos a meter aquí estos dos. Me gusta. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Vale, vamos a sacar aquí Diente martillo con Este, con arma de dos manos, que será literalmente brutal, arranca cabezas. Vale, ¿qué más vamos a pillar? Vale, no, ya tenemos los fuego Vale, vamos a pillar un poquito más de de gente <tose> y listo, es que no vamos a poder tampoco maniobrar mucho más ya tenemos todo lo que podíamos tener ok vale, perfecto, pues nada mejora de construcción, esto dónde vale, no, aquí ya nos hemos gastado todo Sí, acércate aquí Pero un poco más se va a poder hacer Vale, eh, finalizamos turno Y a ver en qué situación se nos queda Pero vamos, nos van a atacar en la zona norte Nos van a tocar aquí en la zona sur Con uno de los ejércitos o con dos Efectivamente Vale, y este es el del campamento Derrota decisiva Me estás contando que <tose> Todo este ejército nuestro contra esto, sin refuerzos, no va a poder. Y yo te digo por qué. Por estos dos centinelas probablemente. Y la caballería que es súper potente. Dios mío, esto qué es. Delanteros de jade... No, este, este. Ballesteros del dragón celestial. Esto tiene que ser... La... Ves justo, la unidad de tier 3. Esto es una maravilla tirando virotes. Bueno. <coughs> Veremos. Nos queda un capítulo ¿Un más. O probablemente nos queda un capítulo más de... De campaña, a ver que, cómo se queda esto Pero vamos, va a ser una derrota Tras derrota, tras derrota Contra los ejércitos de Miaoying Y no lo vamos a poder frenar Viendo la tesitura que estamos llevando Y, y yo pensaba que aquí más o menos Podríamos aguantar un poco Pero que va, ni de milagro Bueno, lo dicho <coughs> Espero que os haya gustado, que os estéis disfrutando de la campaña O al menos de los capítulos que nos quedan O de los capítulos que ya hemos Vivido